Martial de tierra. ponte, tres, uh push Yeah. listo. Sí. Vamos a coger la punta, vale. van eh, Vamos rumbo whisky, listo. Hacia 280, 290, listo. Llegar al río, vale. El bueno. Segundo va castrillón, tercero voy yo, extra cuarto y. Entendi. Póngase a casco, castrillón. Aguanta, aguante Peña, aguante. Eso, vámonos. Nosotros, si le pasó rápido, listo, muchachos. Aguanten ahí, posiciones. Ángel aquí alcules el... me copia. ¿Pilotos me copia en 75 cambio? Mira, mira, mira, ven, ven, ven, ven. cañas Gracias a saber Vamos a a ver eso que tenemos allá, que en... es allá, ¿cierto? Como ese es como un como ¿La ve o no la ve? Sí, la veo, la veo, la veo. Creo que es ya la entrada hacia donde tenemos que irnos, listo. Pues cruzaremos dirección 290 o 300, vale, aquí derechita vamos a cruzar. Y nos adentramos un poquito al bosque, no vamos a caminar sobre el borde de la playa, sino a estar a dos metros de ahí en los árboles que nos tapen subimos hacia el norte y cogemos el manglar hasta allá listo copia Al primero peña y castellón los demás les vamos a hacer aquí cobertura listo No quiero muchachos pilotos aquí alcules me copian pilotos aquí alcules me copian pilotos aquí, culés ¿me copian? Nada, ah, teniente, tenemos mala comunicación con los pilotos y los demás equipos Recibido, recibido. Me... Me repite su... Su y el calcin de ellos, por favor De ellos no me tengo pino. conocimiento, el mío es culés, cambio Dale, Entonces informo que Hércules ya se encuentra a 200 metros del campamento. 60, queda atento. Al primer contacto de fuego, con una línea de tiradores y buscamos todos cobertura, ¿vale? Sí. Copié. Que este es el brazo del río. Este es el manglar. Correcto. avanzamos por el lado izquierdo, por el lado de. De Arpía para Hércules, me reciben. Ya, Arpía. La unidad informa que ya están haciendo ingreso a las ¿También, viviendas ¿también, para hacer eh, la búsqueda. Okay. vale. Rumbo 240, o sea, no podemos... Entendido, Apía, las indicaciones son las siguientes, apenas ellos finalicen que dejen al personal ahí en el pueblo y ustedes hacen inserción de ese personal eh, 200 metros al whisky del punto Montelibano Cambio. Recibido, dejar recoger el personal donde se encuentran y hacer inserción 200 metros del puente libano. 54 airerman Sigamos, sigamos. Pero no yo. Salen, salen, salen. Fortuna, fortuna, fortuna. Ahí, pia, pia, aquí Hércules, estamos en contacto. Cambio. Aquí hay pía, le copio. Puta. Le copio Hércules. Estamos en contacto, solicitamos las demás unidades en este punto, cambio. Ah, pero yo estamos haciendo extracción de las unidades para llevarlas a Ya llevarla Baja en el río, baja en el río. User left your channel. es? Aproximadamente unos 20-30 metros, Castrillón. Puta excelente, excelente. Listo, estás ok, Peña. Ah, ya no. Ativo. Avísame, Ativo. seguimos avanzando. Avísame. Una de uno, sea, si a... Un poco de no Me pongo vi. es una cosa tengo, de tengo, esa, tengo, y tengo, tengo. No Copy ya, ya, ya, ya, ya, ya. es viejo de puta. Es donde están del golpe. Aguante, Peña, aguanta, aguanta que estoy un poco perdido. A ver. Ey, ey, ey. Ah. Ps, ps, ps. La gente también va a acá, para acá. Pero ya lo no veo. Uy, mi teniente, veo civiles también. A Hércules, al Copia, al pie, aquí Hércules, me copia. Civiles. Copia es un civil lo que no tenga arma, vale. Al pie, aquí Hércules, me copia. Vamos a arrollar, vamos a arrollar, no, no, vamos a entrarles, vamos a entrarles. Teniente y los demás equipos, ¿dónde están? Ya los solicité, pero no han llegado. Ahí no, hay entonces, ¿sin ellos? ¿Tres horas o qué? No, vámonos. Dígame a ver, si quiere montamos acá a campamento y lo esperamos, ¿o ¿qué? No, no, teniente como usted lo tiene. No, pues dígame, ¿eh? sí. No, no, como usted diga, teniente. Entrémosle, entrémonos. En el... No. Hágale de una de una. Guarda. Uno al lado en, en 31, un enemigo. Vamos, vamos, vamos. vamos. cojan es. uh, los árboles de cobertura, ¿listo? Posible sí, los que veo, nada más. Tres con los que está al frente. No sé si se arman. A, a la, la derecha. derecha, sí. a la izquierda, a la izquierda. y aquí ya, sí. me copia. falta mi teniente. Teniente, la casa que tenemos al fondo, ¿listo? Sí, aquí Alculez, me copia Esto que aquí está a la derecha, no sé si será esta, que me cubra hacia ese lado Copia es eso? Máquina Váyase. Váyase, váyase. Visión nacional. Saber. Váyase. Váyase, váyase. Eh. Y, y Castellón, sí, sí. Dí, dí, dígale, dígale que está por aquí que se vaya también. Lado izquierdo. RR, voy, voy RR. a ir a eso. Y la que hacia arriba. Váyase, señor, váyase. Perfecto. Nacional. Se bajaron a strac, se bajaron a strac Tengo el médico, tengo el médico, cuidado Jálalo, jálalo Espida, aquí hay al... culé, me copia en el aire Estoy, estoy, estoy, Atrás, estoy. Atrás, atrás, atrás, atrás, No, atrás, hay civiles, atrás, atrás, atrás, atrás, no, atrás, hay civiles. Atrás, Bájate, bájate, strac, bájate, bájate, bájate Copio, voy, voy, estoy sí, bien, sí, estoy que Estamos en combate, que, que lleguen, que lleguen, que nos vemos que... A ver, pida, pida, aquí Hércules me copia. Arre, arre. Hueputa. Daron un balazo, hermano. Alguien me copia en 60? Ponal, ponal, me copia en 60. ¿Dónde están los enemigos? Casa de 350. ¿La casa de lata? De lata, nada más. Yo fuego hacia allá, fuego hacia la allá. Si sí, sí, claro. le sacaron armas, si le sacaron armas Ya estoy de la casa, ya estoy de la casa ah. diez ¡Yo! Por la derecha, por la derecha, por la derecha. A la izquierda. ¡A la izquierda! ¡Enemigos múltiples al lado derecho! ¡Enemigos múltiples al lado derecho! ¡No se vaya solo, Peña! ¡No se vaya solo! ¡No lo logrará! ¡Ay! ¡Qué hay civiles! Tenemos enemigos en, tenemos en 25 al otro lado de la laguna. hay espía, aquí Hércules, me copia. Tengo, tengo, tengo, tengo. Espía, espía, aquí Hércules. Espía, aquí Hércules, me copia. Alpí, alpí, Pía, pía, aquí Hércules, me copia. Lo tengo, lo tengo, Tenerito. De el del otro lado, de el del otro lado. Se dice disparar, Tenerito, se hay que disparar. <risa> no, no puedo sumar. Dale, dale, dale. Tengo, tengo. Sí, Era, Estoy en la vivienda, estoy en la vivienda. Al pie, al pie, aquí Hércules, me copia. Alguno de la pone al que me copia en 60, a cambio. Paso hacia la casa de la derecha. Aguante, aguante, peña, que estás yendo solo, aguante. este operativo. Alguien me copia en 60, a cambio. Aquí se me copia. Firmo. aquí Hércules para todas las unidades. Me copia. Sí, cada Hércules. Estamos sí, siendo hostigados todo. en el campamento. Solicitamos que lleguen lo antes posible. Cambio. Nada, empezamos a dirigirnos hacia el objetivo con la brindar apoyo 5, 4, en unos 3 minutos, estamos allá mantengan. Ok Tauro aquí Alcon, ¿me copia. para usarlo en la montada de la aeronave para poder brindarles apoyo a las unidades que están en combate negativo personal, cuento con muy poco personal volvernos un poco por donde veníamos la juega completa ah, yo, no sé, yo no me puedo mover estoy valiendo aquí estoy ¡Armen de atrás! ¡Armen de atrás! ¡Uf! Uh, ¡Uf! Uh, ¡Habla uh. el equipo de la Punal, ¿Qué pasa con el apoyo que no llega? ¿Y el otro equipo? Estamos en avance. ¡Ah! Pues pucha. En la, en la casa, ya de allá en metal. En la juega, en la juega. Uy. Te volvemos. Ahí no, que lo van a dejar del de otro lado del río. Para colocarse así, así, así está, Para que uh -huh. pa eh, Gracias. A tus nueve, a tus nueve, sí, La aeronave no puede hacer contacto con agua. Si hace contacto con agua, genera daños. 5-4, redirecciona la nave ah. hacia el whisky. Pon la punta mirando hacia el whisky. Y mándalo todas hacia, hacia tus 12 metros. Creo que va a ser muy difícil. Confío en ti, confío en ti, tú puedes. Voy a comprobar si si podemos subir a esa distancia. Vale, dime si puedo bajar un poco más. Que baje que un no poco. Baje, que no baje la rueda, no toque la rueda del agua. Manténlo, mantenlo, manténlo Que baje un poco más. Eh, ahí, ahí. Una unidad de arriba Manténlo, manténlo ahí Eh, no apunten al helicóptero, apunten abajo del helicóptero